de funcionalidad, los partidos políticos en nuestro país han perdido la funcionalidad. Los partidos políticos son casi inoperantes y las rebatiñas internas y las divisiones internas han cercenado la democracia dentro de los partidos. Qué ironía que los partidos políticos fueron concebidos para fortalecer la democracia de los pueblos y los mismos partidos no están eh, permitiendo democracia dentro de los partidos si usted se da cuenta la cúpula de los partidos se ma ha mantenido casi intacta en los últimos años eh, la fuerza nacional progresista presidente Vincho, vicepresidente Pellegrín, secretario general eh, el que era director de inmigración José Ricardo Taveras Blanco ese es un caso el bis Peñaguaba el Partido Reformista, Kikiantún, que tiene ahí ya una puja interna con hito Bisonó por quitarse el, la, las siglas del partido. El, en el PRD, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado eh, sacó a una gran parte de sus miembros para poder hacer un padrón que se ajustara a sus necesidades y poder ganar la convención interna. En el PRM... Eh, eso ni siquiera fue convención lo que se hizo. En el PLD por igual. Y el PLD es el único partido o era el único partido en este país hasta hace poco que tenía estructuras funcionales partidarias, donde su comité central tomaba decisiones trascendentales, su comité político pues bajaba líneas y lo, a la Cámara de Senado y a la Cámara de Diputados. Muchos de esos contratos que se aprobaron de Odebrecht, que mucha gente se pregunta, ¿y por qué fue que los diputados del PLD levantaron la mano en unanimidad? No, lo que usted tiene que preguntarse es, ¿por qué los diputados de la oposición hicieron causa común con los contratos del PLD y levantaron la mano? Eso es lo que usted tiene que preguntarse. Porque el PLD, la línea partidaria, la línea política de la Cámara del Senado y de la Cámara de Diputados, quien la traza es el Comité Político. También la línea de los municipios mediante los alcaldes. El PLD, cuando controla la sala capitular de un ayuntamiento, es quien dicta la pauta a seguir en ese ayuntamiento. Entonces, no me sorprende que en el caso particular de Odebrecht, pues todos los diputados y senadores del PLD hayan levantado la mano porque esa es la línea que ellos tienen de su partido. Sí me sorprende que en el caso del Código Penal, el, el Ejecutivo le hizo unas observaciones y lo, lo, lo devolvió a la Cámara del Senado, se aprobó sin estas observaciones y en la Cámara de Diputados será aprobado también. Eh, la discusión del Código Penal es una discusión estéril. En este país... Eh, hay que ver cuánto les gusta distraernos y hacernos perder el tiempo. Primero, el artículo 37 de la Constitución establece que la vida debe respetarse desde la concesión misma. Entonces, si se aprueba, el Código Penal tiene un sinnúmero de, de planteamientos y de códigos, vaga la redundancia, y artículos tan trascendentes e importantes para la República Dominicana. Y por el hecho de que no hemos distraído discutiendo sobre el aborto, no hemos tratado esos temas a nivel nacional en una mesa de trabajo, hablando del aborto, del aborto, del aborto, del aborto, del aborto. Pero no hay un estudio tampoco que diga, mira, la sociedad dominicana quiere el aborto. Eso es lo que quiere la sociedad. Eh, un tanto por ciento, de tanto por ciento quiere la sociedad. Pero si se aprueba el aborto con esas observaciones, estas son la cantidad de abortos que se van a dejar de hacer en este país. Pero si no se aprueba, también seguirán haciéndose x cantidad. Aquí nadie tiene ningún tipo de estadística. Lo que se está es perdiendo tiempo ahí, tirando palos a ciegas. Entonces, retornando al tema de, lo, de los partidos políticos, eh, el, la situación política interna del PLD ha llevado a que el presidente envió un, envió un proyecto de ley con observaciones y no lo aprobaron. ¿Usted sabe por qué? Quien dirigió esa parte, quien, quien está dirigiendo la no aprobación, de, se dice que son los sectores allegados al doctor Leonel Fernández por el lobby que están haciendo las iglesias. Las iglesias tienen mucho poder en este país. Entonces, Mientras los partidos no subsanen su situación, su crisis interna, y esa rebatiña, ese, ese pleito por repartirse el pastel del, del Estado, no cese, pues aquí ni siquiera vale la pena hablar de la ley de partidos. Aquí ni siquiera vale la pena hablar de la ley electoral. Los partidos políticos tienen que abrir los ojos y darse cuenta que están perdiendo la credibilidad ante sus miembros ahora mismo salga a la calle y pregúntele a la gente que de qué, por qué partido simpatiza la gente no la gente no quiere hablar de partidos la gente ha perdido toda la credibilidad Dese de cuenta cuando usted le dice que usted es un político usted se ofende nadie quiere que le diga ah, no le haga caso que ese político entonces la situación interna en los partidos políticos hay que prestarle mucha atención porque si no nos vamos a correr el riesgo de que nuestra democracia pues sucumbe junto con los partidos políticos. Vamos a ver este trabajo sobre la unidad o la democracia interna en los partidos políticos. Quédese ahí. Hoy veremos seis puntos centrales que deberían ser abordados por la ley, esta vez sobre la democracia interna de los partidos. Primero, como sabemos, en ocasiones los candidatos son seleccionados a dedo, o perpetuados como candidatos para cierta demarcación a la luz de acuerdos de cúpula y antidemocráticos. Esto ocurre porque la ley actual solo establece que los candidatos deben ser seleccionados mediante, y cito, el voto afirmativo de la mayoría de los delegados en convenciones regulares y públicamente celebradas. Por tanto, al requerir solo el voto de delegados, los partidos no quedan obligados a que la decisión sea tomada democráticamente por las bases pudiendo entenderse por delegados, cualquier grupo reducido y previamente determinado por las propias élites partidarias, un asunto a resolver mediante la ley de partidos. En segundo lugar, lo mismo ocurre con la selección de las autoridades partidarias, es decir, la selección, por ejemplo, de los presidentes, vicepresidentes, secretarios y otros altos mandos de los partidos. Su designación no está sujeta por ley al voto mayoritario de la base, dejando margen suficiente para decisiones arbitrarias y cupulares o discrecionales. Por tanto, una nueva ley de partidos deberá ordenar que los candidatos y las autoridades partidarias sean electos mediante mecanismos democráticos que consulten a las bases y no solo a las cúpulas. En tercer lugar, como si los primeros dos puntos no fueran suficientes, la ley deja demasiado margen a favor de los partidos y no determina el contenido mínimo obligatorio de los estatutos que son la normativa interna de los propios partidos. Esto quiere decir que la ley ni ordena a ella ni tampoco obliga a los partidos a ordenar mediante los estatutos que, sería, que será la base, la democracia, lo que determinará las candidaturas y la selección de las autoridades. Aún peor, la ley no ordena que la aprobación o modificación de esos estatutos, digan lo que digan, requiere el voto de la mayoría de los miembros del partido. De hecho, la ley actual no ordena absolutamente nada para garantizar que las reglas de juego internas de los partidos sean aprobadas por la mayoría de los que los integran. Por tanto... Una nueva ley de partidos debe prever el contenido mínimo de los estatutos, así como los mecanismos adecuados para su aprobación y su modificación. El cuarto punto trata precisamente otro gran silencio de la ley. No establece, es decir, la ley no dice que queda prohibido pertenecer a varios partidos a la misma vez, ni contiene en quinto lugar norma alguna destinada a amortiguar los efectos del transfugismo, algo que hemos visto en nuestro país, otros aspectos a incluir en la norma a aprobar, son estos dos, por lo tanto. En sexto lugar, lo que es más, ni siquiera establece parámetros mínimos y básicos para afiliar a personas a estas entidades políticas. Los procedimientos de afiliación quedan, por tanto, a la libre determinación de los partidos, solo sujetos a sus propios estatutos, los cuales, como mencionaba, tampoco son debidamente regulados por la ley. En resumen, se sugiere que una nueva normativa sobre partidos garantice la democracia interna de, estos, de estas entidades, asegurando primarias para la selección de candidatos y dejando atrás la permisividad frente a los acuerdos cupulares y las decisiones de dedo. Por igual, aseguraría que las autoridades internas del partido sean electas democráticamente, al tiempo que determinaría el contenido mínimo de los estatutos y los mecanismos democráticos para modificarlos y aprobarlos. Por último, establecería los parámetros mínimos para la afiliación de personas a entidades partidarias, incluyendo prohibir que personas pertenezcan a más de un partido y regular lo relativo al transfugismo. Con ello estamos seguros, no hay duda. Se fortalecería la democracia dominicana. Como ustedes pueden ver, los partidos políticos tienen muchas cosas, muchos retos por delante, los cuales, si no se enfocan en, est en vencer estos retos, se dará aquí en la República Dominicana el mismo fenómeno que se está dando en América Latina y el Caribe. Eh, en Santiago, fruto de todas las rematiñas internas que hay, hay una crisis interna que se está agravando cada día más, más, más. Vamos a escuchar lo que dijo el profesor Izquierdo sobre esta crisis interna del PLD en Santiago. Ocupa ahora, en el caso de Jimmy García, es un compañero que es fundador del PLD, un compañero muy bueno que trabaja en, en Corazán y que ha sido cancelado. Eh, nosotros, eh, yo en términos personales y otros dirigentes importantes del PLD, Estamos buscando una salida a la situación porque Jimmy es un hombre serio y es un hombre bueno. Eh, Silvio es un miembro del Comité Central, entonces por una diferencia personal que tenga no puede ocurrir eso porque es que las instituciones no son de uno. yo Tú trabajas conmigo en una institución y tú puedes ser no amigo mío, tú lo que tienes que cumplir con tu trabajo y yo con el mío y entender que tenemos que soportarnos. Entonces, lo que nosotros quisiéramos que que esto no sea un detonante, porque hay muchas otras cancelaciones, muchos otros presidentes, y entonces se está generando un ambiente que no le conviene ni al PLD ni al gobierno. De Santiago, el horno no está para galleticas. Y según me cuentan en, en la capital, la Fundación Global y Democrática, Funglode, pues se ha convertido en un hervedero humano donde la, una gran parte de la base del PLD pues se está acercando al expresidente Leonel Fernández para preguntarle, presidente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya que el PLD y el gobierno se ven de cierta manera acorralados. En el caso específico del PLD, que es el partido que nos está gobernando, el PLD se ve entrampado en esta situación y en este caso de Odebrecht, fruto de la poca credibilidad que tienen muchos o el sectarismo que hay dentro del partido. Vamos a hablar específicamente del caso de aquí de La Vega. El, el gobierno del presidente Danilo Medina está haciendo una gran obra en el Rígito. Se, se han inaugurado escuelas, se inauguró el pabellón del Salón de la Fama del Atleta Vegano, eh, hay muchas obras en ejecución, puentes, etcétera, y la gente no lo no lo está valorando por la manera tan poco transparente como se está manejando. O sea, eso en, de cierto modo lo que ha creado es un malestar por el sectarismo con el que se maneja, porque no es la cúpula ni la base del PLD quien está manejando eso. Dese en cuenta cómo usted ve en una obra tan importante como la del Rito que el gobernador, el senador y, lo, y muchos de los diputados del partido no están involucrados en esa obra. Donde ellos deberían ser los principales voceros, el, los diputados del PLD y el senador del PLD, el ingeniero Euclides, fueron los que fueron elegidos por el voto popular aquí en La Vega, entonces, quienes tienen que llevar la voz cantante de las ejecutorias de gobierno que está haciendo el presidente Adolfo Medina son ellos, en unanimidad o en mancomunidad con los demás dirigentes también que apoyaron a Alex en la campaña. Entonces, ¿por qué? Porque los partidos tienen que actuar con un sentido de cuerpo y con unidad para poder mantenerse en el poder. Entonces, si el PLD no actúa con prudencia y se pone para lo que tiene que ponerse en, rápidamente, el PLD no va a ser una opción de poder en el año 2020 y aquí no se sabrá lo que puede pasar. A, a nosotros como ciudadanos nos conviene una oposición bien robusta, pero ¿qué tenemos nosotros como oposición? ¿La única oposición que hay en este país es la Marcha Verde? La única oposición que hay aquí es la Marcha Verde. El PRD es un comité intermedio del PLD, el PRD. El, el, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, lamentablemente, vendió su partido por una cancillería, el partido más grande que ha tenido la República Dominicana. Entonces, Juan Bosch y Peña Gómez se dividieron y Danilo y Miguel lo juntaron. Y, y los que más sufren son los miembros de las bases del PRD, porque solamente un grupito de arriba... Víctor Gómez Casanova, un grupito que no tiene voto, Peggy Cabral, son los que están nombrados en el gobierno. Gente que, que se lanzan. Miguel Vargas se puede lanzar como alcalde pedaneo y no gana en ninguna provincia. Miguel Vargas le ha hecho, en sus buenas intenciones, porque algo hay que reconocerle al ingeniero Miguel Vargas, es que después de la división que hubo en el PRD, por la reelección de Hipólito Mejía. El, el hombre salió a trabajar y logró mucho para fortalecer ese partido. Pero lo que ha hecho, pues lo ha desvanecido por su conformidad de formar parte de este gobierno. Entonces, no hay una oposición. Miren cómo ahora que ha salido a relucir el caso de Odebrecht, todo el mundo se ha callado. ¿Dónde está Luis Abinader? Luis Abinader está fuera del país. Luis Abinader no quiere hablar porque Luis Abinader también recibió aportes de Ángel Rondón. Según lo que se dice, según dice la, la casa de comando de campaña de Luis Abinader, en la capital, pues era de Ángel Rondón. Entonces, eso es todo lo que tenemos por el día de hoy. Muchas gracias por mantenerse en sintonía. Nos vemos mañana y que Dios le bendiga a todos. Hasta mañana.